color piel Me estoy dejando la parte de arriba, el párpado superior sin polvo porque hoy voy a probar este producto una sombra de ojos en crema me lo probé en un video, uh -huh. pero en ese video ya yo me había puesto polvo aquí arriba y la difuminación no se hizo tan fácil y como yo sé por otros videos de personas que han estado usando las uh, sombras en crema de juda Beauty, que es mejor si tú no te pones polvo, porque la crema no se difumina también encima del polvo. Y hoy por fin voy a sacar el tiempo para esto. Voy a difuminar un poco de nuevo estas cremas que tengo aquí, que se han estado arrugando. A ver, ¿qué pasa hoy? Y por lo que he visto de las otras, de las de Huda Beauty, es que hay que trabajar rápido porque se secan rápido. Entonces, toquecitos y a ver si hoy funciona. Mm, no, no me digas que tampoco hoy. Voy a darle un poquito más de tiempo a ver si es que... Mientras se va secando, se va a difuminar. Porque ahora lo que veo es un puro parcho. Tremendamente horrible. Los voy a acercar para que lo vean en un momento. Miren qué terrible. No sé si se logra ver bien. Yo espero que sí. Es un puro parcho. Lo voy a intentar otra vez. Y lo van a ver de este lado, voy otra vez, la coloco, y de inmediato, antes de que se seque, le doy unos toquecitos, a ver si se difumina o no, esta vez, es un color muy bonito, Sí que lo tengo que decir, señores, esto no se ve bien. Bueno, señores, si no se me ocurre otra mejor manera para corregir este desastre que ponerme encima una sombra en crema que si sí funciona y que ya sé que funciona de maravilla este es este ColourPop se llama Game Face. Esta es mi sombra favorita de ColourPop. Estoy trabajando hoy con un poquito desorganizada, muy messy No me terminé de hacer los contornos, colorete, iluminación, nada Igual, da igual Ahora me voy con el párpado inferior Y lo que voy a hacer aquí debajo es ponerme una sombra verde Esta es también en crema, color pop, super shock, shadow, uta glitter En el color Cust. Y voy a tomar simplemente con la puntita de esta brocha y me voy aquí abajo y para que resalte aún más voy a tomar un poquito de una sombra en polvo un pigmento suelto de Obses Obsessive Compulsive Cosmetic les digo ahora cómo se llama el color porque lo tengo destapado ya me encanta esta sombra el pigmento suelto, que acabo de usar aquí abajo, verde, se llama Clover. Y ahora me voy con Telepathy de Colourpop. Está un poquito rota, pero es solamente para iluminar esta área de aquí. Miren qué belleza de color. Qué belleza. Telepathy es uno de los dorados más bellos que hay. Tiene como un subtono verde miren que suavemente se difumina espero no arruinar el look con esta decisión pero me voy a delinear de blanco aquí la línea del agua con máscara voy a usar esta de Kiko Milano está un poquito viejita ya pero es buenísima esta es la prueba de agua últimamente he estado teniendo agua Mm, lagrimeos en los ojos y una máscara a prueba de agua te puede ahorrar un problemita con el maquillaje en estos casos este es mi bronce High from Hawaii un poquito de blush un blush así con un subtono también naranja quemado Voy a tomar un poquitín de un iluminador doradito. Y encima me voy a poner este Gloss de Catrice, Volumizing Lip Booster. Y me voy a poner este spraycito de Catrice como siempre y como siempre cuando ya me he puesto mascara, porque se me olvida ponerme el spray antes de la mascara, lo que hago que es que lo, me lo pongo así porque así no daño la mascara. Y este es el look completado.